Él es Josué, y ella su mamá Flavia. A Josué le gustan los videojuegos y tiene un acuario. Ella es Melanie, dibuja con colores brillantes. El puré de papas es su comida favorita. Ana Sofía trabaja duro todos los días. Teje bufandas largas para colaborar a su mamá y a su hermana. Por su voluntad de seguir adelante, por acompañarnos cada día, por su sacrificio, es deber de todas y todos reconocer su esfuerzo. Por eso, unidos a través de la plataforma Moto Mendes, pagamos el bono a personas con discapacidad de forma fácil, rápida y sencilla. Porque cumplimos nuestros compromisos. Porque Josué, Melanie y Ana Sofía se lo merecen. Por eso, hoy es una realidad.